Por eso algunas veces yo planteo cosas, y mis amigos, incluyendo a mi amigo que me aprecia, y yo lo aprecio, el ingeniero Rudy García, que en su conversatorio me dice, Manolo, habla más bajito, más tranquilo, más esto. Pero no, es que hay que asumir posiciones radicales en cosas fundamentales como es la salvación de los que vienen. Y de lo que aún estamos presentes, ya estamos percibiendo el malestar del calentamiento de la tierra. Y para ese tipo de cosas, la democracia no funciona. La democracia para la protección de la colectividad en sentido general. La democracia es una rumba de nada. para o sea, no decir la otra cosa. La democracia se ha demostrado que no sirve para nada, que no sea un homenaje a los idiotas y a los corruptos. Por eso la democracia la ha tomado el PLD Como un elemento para cubrirse Porque la democracia ha permitido que exista un PLD A los niveles de rastrería con que el PLD se está manejando Eso es lo que dice el ingeniero Rudy Manolo, más suave, más, más tranquilo, no diga esa vaina Pero es que realmente no podemos jugar a la suavidad Porque la suavidad en sociedades como esta es una forma de coincidir con los que le están haciendo daño al país y al mundo. Por eso andamos así, por jugar a las dos cosas. La bandería Duarte, la nuestra, la de aquí, la casa del Salón Algeri, y Supply, Centro Médico Doctor Ovalle, 51 años, ejerciendo y acumulando experiencia. Ahí está la doctora Katia González recibiendo pacientes de todos los seguros, incluyendo el seguro de los maestros. Pero también está la doctora Julia Antigua, pediatra de mucha experiencia, también en el Centro Médico Doctor Ovalle. Parador Texaco Quisqueya, una parada necesaria que hay que hacer salida en agua, porque ahí está todo: ahí está el huachimá, la seguridad, el baño, eh, la comida, la picadera, está todo ahí en el Parador Texaco Quisqueya, salida en agua. Asociación Duarte Oros y Préstamo, estuve hoy en una sucursal de la Asociación Duarte y realmente me sentí bien atendido me sentí muy cómodo ¿quieres café señor? o sea que todo eso me sentí bien hoy en la asociación Duarte que está en la ubicada en la Salcedo con padre Brea y eso que no estaba ahí mi amiga, la gerente de esa sucursal Marilín mi amor pero cuánta amabilidad déjeme decirle a ustedes que el laboratorio Herrera Curi le está dando servicio a todo pero a todos, a todos los eh, a todo aquel que tenga su carné de todos los seguros porque ya las eh, la laboratorios de la cur y todos los seguros que cubre ya gracias a Dios ahí está óptico Oviedo no se trata de martes o jueves óptico Oviedo son todos los días son todos los días que nosotros recibimos un trato amable doctor Miguel Ángel Taveras mi amigo mi hermano menor Cardiólogo de mucha experiencia Internista Y ahora con un cateterismo Detalles En la tienda que uno pregunta No sé qué comprar Pero si usted entra se jodió Porque va a haber un detalle que lo va a llamar A la atención Y ahí va a decidir Comprar En la calle El Carmen Esquina Ingeniero Guzmán Abreu Tuquipe Tuquipe Así de sencillo Señores Cooperativa Duarte Mi cooperativa Supermercado El Porvenir El Porvenir De la Libertad Eugenio María Mi Agrimentor por Excelencia Centro Comercial Villar El que trabaja de 7 a 7 7 días a la semana Doctor Marco Bonilla Le dice a los maestros Que lo está recibiendo Le dice a los maestros Que lo está recibiendo con su carnet Así que vayan al or ortopedista Mi sobrino Y ahí está en la estación Texaco Del Jaya Salida Santo Domingo en la avenida Antonio Guzmán Ese ahí está el fucho más fucho De todos los fuchos Fucho bien cómodo señores Voy a ver cómo le puedo hacer un amarre A tres cosas o cuatro Que tienen Un, un mismo origen que demuestra cómo anda la sociedad. De ahí es que yo tomo esas realidades, porque salen en los periódicos y se las puedo enseñar a ustedes, donde de ahí es que yo no adivino, yo no adivino, cuando yo digo Danilo se queda en base a la realidad que está viviendo. De ahí es que a mí no me sorprende cualquier vagabundería que haga Danilo, no me sorprende porque es que la sociedad está fabricada, está hecha para eso. Si usted va a un espectáculo y el artista canta, usted no, tiene, usted no está adivinando cuando dice, y tú sabes que la gente estaba aplaudiendo. No, no, es que se supone que parte de la lógica. Así yo parto para decir por qué Danilo se queda. Hay tres fenómenos ahora mismo que han salido públicamente. Te lo voy a ir enseñando la calidad de la gente que se inscribió que está inscrito para ser candidato aquí hay un grupo de faranduleros que ya se inscribieron y van a ser candidatos ahí está Brenda Sánchez que es comunicadora, presentadora en Santiago Raulín Rodríguez que yo me pregunto ¿qué diablo puede hacer Raulín Rodríguez como alcalde de la zona de él creo que Santiago Rodríguez algo así ¿Qué sabe este carajo de, de administración ahí está el boli, el boli un cómico ahí está este gordo eh, ahí con el pajón qué chulo con ese pajonazo para que la juventud vea que el modelaje debe ser un pajón que parece cualquier otra cosa menos un peinado y ahí está a los foques, a los foques, a los foques, a los foques, a los foques, a los foque, a los a los foques. Este, eh, oh, mirenle el semblante. Johnny, entonces, en este país ya se sabe que los artistas que han llegado al Congreso no han hecho nada, porque es que realmente no saben de esa pendejada. Yo ni no cayó preso, porque en aquel entonces no se era famoso caer preso. Entonces, con ese tipo de candidatos, tú dices, entonces, ¿por dónde diablo andamos? ¿Cómo se ve la política de aquí? Que no sea una pendejada, una, una nada. Un sitio donde yo puedo hacerme famoso, económicamente es rentable, y ahí no hay que saber nada para llegar al Congreso hacer lo que yo hago yo soy un hombre que hago show no le tengo miedo al micrófono y eso es todo lo que se necesita allí saber dónde está el baño en el congreso para hacer pipí hacer acá eh, no hay que saber más nada en el congreso después ellos aprenden con los viejos con los que tienen 20 años con lo que hablan en contra de la religión y tienen 20 años en el congreso pero hay son todo lo contrario, ellos sí se pueden reelegir. Con esto no estoy defendiendo a Danilo. Pero lo que quiero decirle a ustedes que este país se jodió. ¿Cuál es otra, otra cifra en número que dice que este país se jodió? Que se inscribieron para las elecciones casi 7 mil candidatos. Hay una llamada. Vamos a coger la llamada, que yo me paro con una llamada. Buenas noches. Manolo, cuando viene a ver, repita la grande. Cuando viene a ver Fefita la grande, quiere ser físico de payada desde de, ya también... De no, Navidad. Fefita. Cuando viene a ver Fefita es... ¿Sabe lo que es Fefita? Fefita tiene un sueldo del gobierno. Fefita es su, su, su, su que yo no sé qué, de asesoría, suministra o algo así, de asesoría musical de la presidencia de Fefita y recibe un sueldo de ciento y pico. Entonces, otro indicio, en un país que un solo partido, un solo partido, se inscriban 7 mil ciudadanos porque quieren ser diputados, regidores, síndicos y senadores, eso significa que aquí hay una abundancia de vagabundería, esos 7 mil, si tuvieran un decimoavo sentimiento por la patria aquí, no hubiera necesidad de hacer... Ni elecciones... Ni revolución... Porque tenemos un tipo de individuo... Que ama a la patria... Una décima parte... Pero no... Esos siete mil que se inscribieron ahí... Él es buscándose lo mío... La individualidad... En que ya encontré una mierda... Donde yo puedo hacer cuarto... Sin tener... Que tener ninguna preparación... Ninguna formación ni ideologías, ni siquiera saber la historia de Juan Bosch de esos 7000 mil que se inscribieron en el PLD, había que preguntarle cuéntame tres cuentos de lo de Juan Bosch y decirle dime la diferencia la Casa Verde o una moneda la mujer son de Vargallosa o de Juan Bosch, para que tú veas el lío que se va a encontrar porque ahí no hay nada entonces eso me dice a mí que en política en este país el rastrero puede hacer lo que le da la gana porque el tipo de gente que quieren ser políticos no sirven para nada ustedes ven ese show que están haciendo para la reelección de Danilo no hay cosas más desagradables que inclusive conversaba con un compadre mío que la ocurrencia de los motoconchistas en la forma en que el grupo de Leonel Fernández encabezado por Johnny Ventura oiga bien, por Johnny Ventura un tigre que han dado todos los partidos y han dado todas las religiones y lo único que sabe es cantar un merenguitos buenísimo pero en política, este carajo debería estar en su casa cuidando a los nietos entonces, este show de los motoristas es otro indicio que te indica que quiénes son entonces el grupo de, de, de Leonel, más rastrero, tan rastrero, igual que el grupo de Danilo. Resulta que esos motoconchistas a todos le pusieron un suete que dice no, a la, no violencia a la constitución, no cambio a la constitución para que unos ciento y pico de motoristas se pongan de acuerdo para ponerse un suéter, esa pendejada, eso no es cierto con los motoristas en este país, tengan un mínimo de conciencia para ponerse suéter, comprar un suéter cada uno de ellos, ponerse un suéter, coordinar a una hora específica y juntarse en el Congreso para entonces en el Congreso oponerse a la modificación de la Constitución. ¿Por qué eso beneficia a Danilo? Porque Danilo le mete 10, 20, 30 calieses del DNI, calieses específicos organizados para eso, y usted lo mete ahí a los motoconchistas. Y ahí graban ellos cómo le pagaron a los motoconchistas. ¿Cuánto le dieron a los motoconchistas? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto están bravos porque no recibieron cuarto? ¿Cuánta cantidad, cuánto le llenaron el tanque de gas? Entonces, eso hace que Danilo lo grave y se lo manda a Leonel. Mira, Leonel, ahí te mando 20 gente que estaban en la marcha contra los motoristas que dicen que tú, ustedes, le pagaron mil pesos a cada uno. Entonces, eso hace que la gente termine odiando al PLD por rastrero. Señores del PLD, no le agreguen tanto odio a este pueblo. Que si ustedes le siguen odiando tanto, produciendo tanto odio, y se produce la revolución francesa, lo van a picar como salchichoncito. Eh. Porque eso fue lo que se dio en la revolución francesa. El cúmulo de sinvergüenza que estaba haciendo eh, la nueva burguesía que estaba naciendo. O la lucha de los feudalistas que ya estaban entrando a una etapa nueva de una sociedad diferente. Abusó tanto con el pueblo francés que cuando el pueblo francés se levantó, oye, ahí picaron gente y volaron cabezas que el carajo. Entonces, estas cosas son las que me dicen a mí, que qué calidad tiene Bauta, qué calidad tiene Leonel Fernández, que fue presidente tres veces, 12 años se chapeó Leonel, reeleccionista, confirmado y hecho, y Bauta que ha vivido de representar el sector de Leonel, habría que preguntarse ¿qué cantidad ha acumulado Bauta después que dejó de ser médico para dedicarse a acumular capital a través de esta vagabundería?